Sony rechaza cualquier tipo de trato con Microsoft sobre los Call of Duty y se declara totalmente en contra. Llora, denuncia en varios países, en varias localidades, eh, a varios estamentos, da igual. El caso es parar la compra de Activision Visa. Es prácticamente el único que está en contra. ¿Sabéis quiénes se han puesto a favor? China. China se ha puesto a favor, por favor, dentro de vídeo, porque esta, esta luz me está dejando estrabostópico ya, aparte ya de la noticia de tener que volver a escuchar a los llorones. Llorones. Dentro vídeo. Según Sony... La verdadera estrategia de Microsoft con Activision, con la compra de Activision, es hacer que la Play, la gran consola PlayStation, se vuelva, cito textualmente, como Nintendo y no competir en el espacio de poner disparadores, pero en verdad la, la traducción de shooters es de disparadores shooters para 18 años, para mayores de 18 años. No solamente le tira mierda a Nintendo diciendo de que Nintendo no tiene ningún juego, eso no es verdad. De hecho Nintendo también ha tenido sus propios Call of Duty en la Nintendo Wii. Tiene un Call of Duty. Mientes, mientes Sony, mientes nuevamente. Según el documento que ha traído. Eh, los de Microsoft porque los de Microsoft ya tienen que estar hasta aquí como todo el mundo en verdad estamos ya lo compran o no lo compran mira que hagan lo que sea pero que lo hagan ya pero no no no no es eh, no, eh, ojalá a ver, ojalá fuera tan sencillo, si no hubiera alguien que intenta poner palos a las ruedas continuamente y ese es Sony, la malcriada cerda de Sony, que se comporta como su comunidad, por cierto, la que le queda, porque los que son realmente... ¿eh? Ya, yo, yo sabía, yo es que desde luego tengo, te, te tengo brujería, yo me voy a tomar un vaso de Coca-Cola no pensaba ni siquiera hacer el vídeo vicio, el, el vicio, el hablando de, de Activision Blizzard. Tenía pensado otra cosa, ¿no? Pero bueno, eh, volver a lo del Style of the Kai, o oh, al tema de las tarjetas gráficas, porque todavía sigue habiendo mucha noticia, pero claro, evidentemente, este no parar. A tu salud, Sony, a tu salud, porque finalmente nos vamos a quedar con Activision. Así que jódete, púdrete, que voy a brindar cada día de tu hundimiento, porque con Call of Duty sin Call of Duty tú te vas a hundir. En el mercado de los videojuegos tú te vas a hundir. Según este documento, el Final Fantasy VII Remake es un exclusivo total de Sony, sí señores. Un juego que no es de Sony, porque es de Square Enix, que tampoco es de Microsoft, ni tampoco es de Nintendo, resulta que ha sido comprado por Sony, ni Nintendo, ni, ni Google Stadia, ni GeForce, ni Steam, eh, ninguna otra plataforma puede jugar al Final Fantasy VII Remake. Ninguna. Aquí desmonta claramente cómo es el modo de proceder que tiene Sony y de, y de lo que no se cuenta. Como los contratos con Capcom, los contratos que ha hecho con diferentes Activision, también ha hecho diferentes contratos con Activision, ha hecho diferentes contratos con Ubisoft, ha hecho diferentes tratos con, con diferentes editoras de videojuegos, diciéndole exclusivamente de que no llegue a Xbox señores esto esto esto sí que es grave porque microsoft no se ha gastado el dinero en publicidad porque se la estaba gastando en los juegos se la estaba gastando en sus jugadores. Y yo me voy a pasar a Sony, que no es capaz de gastarse un euro, un euro, un mísero euro, siendo la todopoderosa. No, qué todopoderosa de qué, qué todopoderosa de qué. Pero si andas llorando desde hace más de un año, casi un año ya, es, es increíble. Primero Brasil, que o sea, en Estados Unidos no te hacen caso te vas a Brasil en Brasil tampoco te hacen caso Unión Europea, no te, no te hacen caso en la Unión Europea, que te vas hasta Bruselas, que te vas hasta Bruselas, a pedirle a la gente, bueno, que por ya lo dije en el vídeo anterior Jimbo es capaz de acabar eh, haciendo negocios con Putin, si hace falta para que Activision no entre, son unos carcas, es una eh, perdonen que os diga, pero es una marca de carcas, de gente que se ha quedado estancada en los 90, en, el, en el, la calidad verbatín, ¿vale? Que se ha quedado ahí, no lo saquéis, no lo saquéis, porque si no es como sacar a un estaría fuera de su ecosistema, pero su ecosistema está muerto, su ecosistema está Muerto. ¿Por qué Nintendo sigue viviendo, sobreviviendo con un amplio público? ¿Por qué en este año y en el anterior no han sido ni un solo mes, ni un solo mes, la más vendida en Japón? País de origen. No las quieren ni en su país. Que no me vengan con el cuento chino de. Pero oh, si Microsoft siempre está a la tercera, si Microsoft. Pero si Microsoft hace nueve años, a lo mejor casi, casi ni estaba. Casi ni estaba en el mercado japonés. Se contaba por, por unidades. Y ahora está compitiendo por el segundo puesto. Sí, pero está compitiendo por el segundo puesto. Pero chalado. Pero si es que nunca estuvo. Si es que los japoneses no salían de PlayStation y Nintendo, porque aparte de que son empresas suyas, dicen, yo, ¿por qué me voy a comprar una, una de Estados Unidos? Vete, tú sabes cómo son los juegos de Estados Unidos, en fin, toda la toda, todo eso ha ido bajando hasta punto hasta el punto no de que, de que compite en el segundo puesto. Y cualquier día se nos cuela en el primer puesto en Japón. Si eso no es para hacerse el seppuku, el arakiri a más de uno en Japón. ¿eh? No Jim Ryan, pues Jim Ryan a fin de al cabo que un americano, creo no sé, por la cara que tiene, tiene que ser o, o, o es un galés yo qué sé, es un blanco lechoso eso no es ni ni chino, ni, ni es japonés, ni es coreano ni eso no, no ha venido, eso no es asiático, por el amor de Dios. Jim Ryan desde luego no es eh, precisamente no, no sé, no, no quiero meterme en problemas de, de, de tema de racismo ni nada, pero muy asiático no lo veo para hacerse sepuku y, y el, lo que es el Araquiri no no, no lo veo yo muy hace yo creo que más bien tiraría millas y cogería todos los eh, los dineros ¿eh? y se largaría pues como hizo el anterior phil anderson que por cierto hoy he visto, he, visto, he visto un meme que me ha hecho muchas gracia con la cara de Phil de porque es que es, es demasiado y volvemos o sea sony es incapaz de ceder en su en su orgullo eh, como los fanáticos que siguen a sony y a playstation son iguales desde luego es la consola que mejor los representa y claro, entonces están luchando aquí por Call of Duty, por Crash Bandicoot, ¿eso qué es? Ah, el zorro, es ah, que se lo queden. Eh, así, señores, esta gente no le, siempre lo he dicho, no le gustan los videojuegos, lo único que le gusta es aparentar, lo único que le gusta es decir, lo mío es lo mejor y punto. Porque ya esto ya es indignante, de verdad es indignante. Eh, por ejemplo, esto dice: Sony tiene más, eh, ha venido Microsoft. Esta es la, la, la segunda parte, la parte interesante, interesante, perdón. Y es en la que viene Microsoft, viene el Tito Phil con su séquito de abogados y le dice a la CMA, le dice, oye, Sony tiene más exclusivos que Microsoft, muchos de los cuales son de mejor calidad. Ahí te tiro yo ahí un, un, un elogio. Me da la impresión de que, de que aquí le van a hacer un sándwich de col. Hacedme caso. Un sándwich de col es elogio. Te cuento algo que a lo mejor no te gusta mucho y te lo adorno con otro elogio. Sándwich de col. Cuando tú quieras decirle algo a una persona, eh, primero... Y, y sabes que esa persona se lo puede tomar muy a mal, muy a pecho, o se puede indignar a lo mejor por el tema, entonces le haces un sandwich de col. Primero dices una cosa buena de esa persona, luego le dices una cosa que no es tan buena, a la que tú quieres hacer eh, referencia, y luego rematas con una fina capa de otro elogio bonito para, para además para reforzar eh, lo, lo anterior la col sandwich de col recomendado totalmente eh. apuntado <ríe> en una libretita pues yo tengo aquí la libreta aquí yo todo el día apuntando Madre de Dios dejarnos en paz ya el que quiera jugar a los juegos exclusivos de Sony que se compre una playstation hombre el que se quiera uh, jugar a la mejor calidad el que quiera jugar a un shooter dónde mejor lo va a jugar si no es en una xbox aquí de nadie de, de nadie se acuerda aquí lo peor es que nadie se acuerda de lo tremendamente mal que estaba activision blizzard antes de que microsoft decidiera comprarla aquí lo peor es eso es que no lo va a comprar Sony no lo va a comprar Nintendo, no lo va a comprar nadie y la única persona, la única empresa que está dispuesta a comprar Activision Blizzard y hacerse cargo económicamente de todos los problemas que tiene es Microsoft. La única alternativa que propone Sony y es por orgullo es que las cosas sigan como están. Bobby Kotick, señor que ya hemos hablado de él totalmente lleno de mierda hasta, hasta aquí, está Cubierto de mierda ese señor va a seguir y esa cultura también va a seguir y los trabajadores que estaban afuera de Activision Blizzard volverán a estar afuera eh, reclamando sus derechos eh, Bobby Kotick dirá que no se va a ir y volveremos otra vez a la... a la... Esto es lo peor que puede pasar, que es a donde seguramente queríais llegar si queríais ver este vídeo. Lo peor realmente que puede pasar es que Microsoft no compre Activision Blizzard porque entonces Activision Blizzard desaparece morirá y la van a dejar tirada a las pruebas me remito sony nunca tuvo la intención de comprarla y aún a día de hoy tampoco ni tan siquiera ha dicho algo de oye porque no puedo comprar unas acciones y así me procuro tener también call of duty y ya luego ya lo último de que rechace cualquier tipo de trato con microsoft eh, esto viene de Somos Xbox eh, revuelo con el Call of Duty eh, si es que evidentemente todo esto lo están haciendo por el Call of Duty, es que esto no tiene no tiene más de sí pero que la gente se, se le quede bien claro en la mollera, en la cabeza de que si Sony consigue lo que quiere el futuro de Activision es la muerte porque Sony no la va a comprar esto es lo único que tengo que decir, hasta la próxima amigos